Cumbia, cumbia, nena. Vamos a seguir con una cumbia muy simple, eh, simplificada además, eh, para que la podamos tocar todos, todas. Sol mayor y Re mayor. La vamos a tocar con un rasgueo. otro músico nos hiciera los bajos y los bajos dicen con soy king con soy king con soy king con soy king con soy king con ya ese es de la cumbia clásica y después del con vamos a entrar con el mm, al sonar los tambores esas gracias maña la pollera colorá un clásico sol mayor y re mayor. Un, dos, tres, tico. Soy quinto. Con. Soy quinto. Soy quinto. Soy quinto. Soy quinto. Soy con. Soy quinto. Soy con. Soy Soy Soledad, la que goza mi cumbia, esa negra baila ahora, oye caramba, con su pollera colora, por eso digo, esa negrita linda, oye caramba, con su pollera colora, de aquí para allá, como Sandunguea Soledad, con su pollera colora, vamos a bailar, vamos a gozar, oye caramba, con su pollera colora. su mollera colorada Soy Kiko, soy soy Ay, cuando baila soledad todo el mundo la mira cuando ella se mueve inspiración ella me da, en la negra soledad la que goza a mi cura Ya, ya, pa' acá, soledad, con su bollera colorada. Soy quino, soy quino, soy quino, soy soy en el imaginario, las flautas, las gaitas y todo, que estén bien